Sucre, sucre, la mano con la medicina Y sigo firme con Manuel Chávez, mi contador de confianza A ver si me consigo otro amor. Cuando te pido un besito, tú me esquivas y hasta me lo niegas. ¿Para qué me ilusionaste si no me vas a brindar tu amor? Dices que vaya a tu casa y si voy nunca te encuentro. Te invito a salir al parque y siempre tienes... No me hubieras ilusionado Si es así es mejor que Ya no quiero estar colgando Si no me quiere Cojo carretera Me busco otra hembra Que en verdad me quiera Neyman Estrella Hombre de progreso El consentido de Marelis y Alberto Ortega Esa no Mi hermano Fabio Jaraba y Edgar Perdomo Ay, hombre Cuando un hombre se enamora Entrega el alma y todo su cariño No importa cuál sea la hembra, solo No me engañes, yo no soy un niño, te llevé una serenata y ni siquiera te asomaste. Te mando un ramo de flores y a la calle lo botaste. Si no me ibas a querer, no me hubieras ilusionado. colgando si no me quiere cojo carretera me busco otra hembra que en verdad me quiera Giovanni Acosta y Alberto Quintero el cacique